con su producto estrella, el amonio cuaternario de quinta generación, conocido como el titán de la desinfección. Pueden contactarnos a través de los teléfonos que aparecen aquí y de igual manera visitar la página web www.industriaselreflejo.com No olviden que es una empresa manisalene. Ahora continuemos con el tema. Definamos qué es un torque. También conocido como momento de fuerza, el cual se define como la fuerza aplicada a una palanca que hace rotar alguna pieza. Veamos el ejemplo acá. Como podemos ver, esto es una palanca. No olviden que este tema ya lo hemos tratado en el video anterior. Si quieren pueden verlo para que puedan complementar el tema. Tenemos aquí una palanca. Se aplica una fuerza a esta palanca... Que tiene una cierta distancia. O sea que ella rotaría. Como rota se genera el torque. Entonces definamos el torque con la letra T. O tau que le conocen. Es igual a torque o momento de fuerza. Luego veremos las ecuaciones que lo definen. Veamos algunos ejemplos de torques. Podemos ver aquí. Esta llave que está girando este tornillo. Al rotarla estamos haciendo un torque de igual forma podemos ver a esta persona que está levantando una pesa podemos ver que aquí hay una flexión o extensión y esto genera un torque o por qué no lo podemos ver también en el pedaleo de una bicicleta al pedalear se genera por el giro el torque la ecuación que lo rige es la siguiente torque es igual a la fuerza por la distancia o sea que F es la fuerza y D es la distancia también en algunos libros aparece como F por R minúscula donde R sería el radio o la distancia o sea que es lo mismo pueden tomar esta ecuación o F por R para que no los se confundan y como estamos hablando en el sistema MKS las unidades van a ser newton por metro ya que la fuerza es en newton y la distancia es en metros. Esta sería la forma. Por favor, pueden pausar el video para que anoten y la tengan en sus apuntes. Continuemos. Tenemos ahora algunos ejemplos prácticos. Primer ejemplo. Determine el torque que se ejerce en una fuerza que tiene una palanca de masa de 15 kilogramos. Si la distancia al punto cero es de 5 metros. Y se gira hacia abajo entonces tenemos lo siguiente tenemos este esta palanca y nos dicen que se gira hacia abajo como se gira hacia abajo tenemos una fuerza que está aplicando para poder girar y la distancia que nos dan nos olvidemos que es de 5 metros y la masa de él de esta palanca es de 15 kilogramos entonces aplicamos la fórmula que es igual a fuerza por distancia tenemos que la fuerza en este caso viene dada por el peso ya que tenemos la masa entonces vamos a reemplazar por W y sabemos que W es masa por gravedad no lo olvide. entonces reemplazamos la ecuación nos va a quedar la masa que es 15 kilogramos por la gravedad y multiplicaríamos por esa distancia que nos da efectuamos el cálculo y nos da 735 newton por metro quiere decir que este es el valor de ese torque 735 newton por metro con esto hemos desarrollado este primer ejemplo veamos un siguiente ejemplo ejemplo número 2 determinar la magnitud de la fuerza que equilibra la balanza pues tenemos esta balanza, la vemos acá y vemos que nos dan una fuerza F, que tenemos aquí, y nos dan otra fuerza acá, que ya nos la dan, que es 30 N. Como queremos equilibrar, nos están pidiendo cuánto vale esta fuerza. Sabemos que la distancia a este soporte, o punto de equilibrio, es de 2 metros y acá a 5, entonces tenemos que equilibrar esto. Bueno, primeramente, debemos que analizar... Los, ambos torques. Vamos a analizar un torque por acá porque acá hay una fuerza y otro torque por acá. Entonces vamos a analizar la primera. Nota, si se gira en sentido las manecillas del reloj es negativo. En este caso el torque sería negativo si sí, es en sentido de las manecillas del reloj. Y en sentido contrario es positivo. Acá esta fuerza gira en sentido contrario, o sea que esta es positiva, mientras que esta Está girando en sentido a las manecillas del reloj. Quiere decir que este valor de torque debe ser negativo. Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a calcular el primer torque. Le damos un torque 1 y le vamos a decir que es fuerza por distancia. Esta F, no olviden que no la conocemos, la que tenemos que encontrar. Entonces nos quedaría la fuerza por la distancia a este punto de equilibrio que es 2 metros. Ahora hacemos lo mismo con el otro, vamos a llamarle torque 2, menos, ya saben por qué es negativo, este va en sentido a las manecillas del reloj, como va en sentido a las manecillas del reloj queda con signo negativo, entonces reemplazamos acá, acá sí tenemos los valores, la fuerza vale 30 N y multiplicamos por la distancia que es 5 metros. Muy bien, ahora... Calculamos este torque, eso nos da menos 150 N por metro. Para poder encontrar esta fuerza, debemos hacer unas condiciones de equilibrio. Entonces vamos a decir que la sumatoria de torques debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a sumar ambos torques. Entonces, torque 1 más torque 2 es igual a 0. El torque 1 ya lo tenemos: que es 2 por f. No olviden que esta es la distancia, 2 por F. Y el torque 2 nos dio menos 150 newton por metro. Lo que debemos hacer para encontrar la fuerza solamente es despejar. Esto es negativo, lo vamos a pasar al otro lado. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Al cambiar, pasa del signo, quedando 150 newton por metro. Por último, este 2 lo pasamos a dividir. No olvidemos que son 2 metros. Se cancelarían las unidades de metros con metros y quedaría la unidad de newton, que es la fuerza que estamos encontrando. Esto nos daría 75 newton. Esta es la fuerza que se necesita para poder equilibrar el sistema. Entonces la fuerza es 75 newton. Con esto damos por concluido el tema de torques. Nos queda faltando solamente el Último video para cerrar el curso de fuerzas, en el cual trataremos problemas variados de fuerzas. No pueden perdérselo. Este video se subirá el próximo sábado. No se lo pueden de perder. No olviden que este video contó con el patrocinio de Industrias el Reflejo. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos.